Bueno señores vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar Y debo decirle que eh, Tony Raful escribe un artículo bastante bonito Sobre Pedro Enríquez Ureña Y la gallardía, la dignidad de este hombre eh, que incluso está considerado eh, el más grande intelectual de todos los tiempos que ha dado la República Dominicana, humanista, un hombre que ha brillado, que incluso eh, grandes escritores eh, se refieren a Pedro Enríquez Ureña. Y entonces eh, Tony Raful hoy escribe un artículo bastante interesante sobre una discusión porque eh, Pedro Enrique Sureña, al inicio de la dictadura de Rafael Trujillo Molina, Trujillo lo nombró superintendente de educación, que era el cargo máximo que había en educación. No existía el, el Ministerio de Educación ni la Secretaría de, de Educación. Ser intendente de educación era lo máximo que había. Él era el, el líder de la educación. Pero cuando comenzó a ver que Trujillo iba a tomar un rumbo dictatorial Represivo Pedro Enrique Sureña le renunció Y se estableció en Argentina Entonces el otro hermano De Pedro Enrique Sureña Más Enrique Sureña Trujillo lo nombró embajador En Argentina Que era otro sólido intelectual Y cuenta Tony Raful Que la hija De Pedro Enrique Sureña Le contó por una versión Que le dijo su madre que Pedro Enrique Sureña en una visita que le hizo su hermano Max Enrique Sureña Prácticamente lo echó de su casa, lo votó Y le dijo cuando tú vuelvas aquí, si vienes no me puede hablar de política Mucho menos de Trujillo Y bueno, eh, definitivamente Pero otras cosas, Pedro Enrique Sureña Le pidió a su esposa y a los familiares que estaban en el exilio Porque se declaró exiliado que no quería si moría, estando Trujillo vivo, estando Trujillo en el poder, que lo enterraran en República Dominicana para que Trujillo no utilizara su cadáver, su muerte, de la estatura de un hombre de esta categoría, para comenzar a hacer alabanza falsa y a querer utilizarlo en su favor. Y Trujillo trató de convencer la viuda y convencer a otros familiares para que trajeran los restos de Pedro Enrique Sureña en tiempo de Trujillo y realmente después que Trujillo murió, entonces fue que trajeron los restos y hoy descansan en el Panteón Nacional donde están los inmortales. Señores, y Pepe Mujica, ¿qué dirán alguna gente? Porque Pepe Mujica nadie puede sacarle nada en cara. Un hombre que duró casi 15 años preso, guerrillero de primer orden, en Uruguay, un combatiente, un presidente honesto, un hombre sencillo, un hombre austero que dio cátedra al mundo Pepe Mujica dice que Maduro es un dictador y que lo que hay en, en Venezuela es una dictadura Entonces yo me gustaría, algunos amigos que son, eh, ¿qué dirían de Pepe Mujica Van a decir que es un reaccionario, van a decir que está vendido al imperialismo porque no creo que se le ocurra a nadie Míralo ahí Por primera vez José Pepe Mujica afirmó Que en Venezuela hay una dictadura eh, Un hombre de la estatura moral De Pepe Mujica Que solamente Otro ser humano se puede comparar a él Nelson Mandela Un humanista Un símbolo de la humanidad De modo que ese, ese señor que nadie le puede regatear méritos. Acaba de decir que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Y déjeme decirle. Coger y meter preso o inhabilitar un político de oposición. Independientemente de que esa oposición sea de derecha o sea de lo que sea. Como que Danilo Medina aquí. Intentando reelegirse utilizando los poderes que tiene, dijera que Luis Abinader no puede participar en las elecciones, que Guillermo Moreno no puede participar, esas son acciones dictatoriales. Y eso no lo puede negar nadie, por más comunista que sea, por más revolucionario que sea. Eso, porque si usted acepta las reglas de juego que tiene el sistema, usted tiene que respetar esas reglas de juego, usted la aceptó. Ahora, usted llegó por una revolución, con las armas en la mano, tipo Fidel Castro en Cuba, y eso es otras 500 pero usted aceptó ya unas elecciones con el sistema independiente, incluso violando, violando la misma constitución que usted ha establecido. Entonces, por eso, la situación de Venezuela, independientemente a que el imperialismo norteamericano ha tomado medidas inusuales e incorrectas, y que hay una oposición de derecha pero eso eso eso no es sonera de culpa Maduro vamos a estar claro en eso buena tarde no. Buena. No. buena Omar sí. sí mira tú quieres investigar si ¿Sí, esas palabras fueron la boca de ese señor que salieron o es una noticia sensacionalista porque tú sabes que Clarín ¿Está controlado por la más de España? No, esas son declaraciones de Pepe Mujica. no Hay de que manipulación ni nada de eso, no. Ese es el pensamiento de Pepe Mujica. Que hay que tiene que decirle la verdad, se lo dice. Y un hombre de una estatura. Eso no es verdad y que hay que... ¿Cómo va a ser y que, que el imperialismo? Será uno estúpido. Pero hasta ese nivel no se puede llegar. Esas son declaraciones de Pepe Mujica. Y, pero aunque no lo diga Pepe Mujica, yo siempre esa es la contradicción que he tenido. Con el madurismo y, y con el mismo Daniel Ortega Porque es que se está re, eh, es que, es que hay que ser coherente Ah entonces yo critico a Danilo Medina Porque quiere imponerse por la mala Quiere imponerse por la mala En una reelección, modificar la constitución Y entonces aquellos que lo hacen Entonces eh, hay que celebrarlo No, porque eh, Ahora Pepe Mujica no se le ocurrió en, en, en Uruguay, modificar la constitución con una popularidad sobre el 90%, Pepe Mujica respetó los cánones, porque él fue bajo ese esquema. El Frente Amplio y Pepe Mujica fueron bajo ese esquema. Buenas tardes. Hola, Omar. Sí, buenas. Mira, yo te voy a dar un dato de Venezuela. Mira, en, el, en Venezuela se han celebrado 24 elecciones y el Chavismo ha ganado 22 elecciones. La última que se celebró fue en diciembre, el día 20 de diciembre, y Maduro ganó con un 78% de los votos. Entonces ¿qué dictadura de diablo es esa. Pero ¿y cómo tú me vas a decir, <risa> cómo tú me vas a decir que Maduro ganó con un 78% por Dios? Claro, pero no le digas eso, claro. pero no le digas eso a la gente que eso es manipulación. a está pasando manipulación o datos están ahí? Pero ¿y cómo pero, tú me vas a decir ahí. eso? Pero ven acá. Pero no, no me diga eso, que yo no soy un estúpido. Oye, no me diga eso, que yo no soy un estúpido. No me diga eso, que yo no soy un estúpido. No me diga eso no soy un estúpido. Buena, primo. Pero ven acá. Primo, primo, ¿cómo me le va, primo? Bien, bien, gracias, primo. Un placer. Usted sabe, tal vez, cuánto cogió Maduro en Venezuela, tal vez un 10%. Sí, un 100%. Y, y, y, igual, eh, sí. Primo, y la Eso es otra, absurdo y, y, y La, otra, la simpatía, con, perdón primo La simpatía por una causa No me puede llevar a mí A yo coño quitar mi cerebro señores Pero hasta ahí no se puede llegar La simpatía por una revolución No me puede llegar a mí A yo de que desconocer lo que son las realidades Pero hasta ahí no se puede llegar Pero estamos viendo esas realidades señores Como vi yo dos venezolanas Que se le ve eh, eh, eh, Se le ve feeling de camarera en un negocio, señores, y tres millones, pero ven acá. Pero hasta ahí no se puede llegar. Pero el fanatismo no, no puede llevar a una gente a, a, a pensar absurdo. Porque primo. yo tengo que tener cabeza propia y decir, esto no es correcto o esto es correcto. Buena tarde. Primo. Sí. Primo, es que aquí hay mucho cerebro tapado, primo. Porque vea, cuando aquí se está pensando. En Leonel Fernández, con ese anillito que ese hombre tiene ahí. Eso Miren, es santísimo. Este, este es un cerebro que vive rápido, primo. Así, así mismo es, primo. Eso es verdad. ¿Primo? Eso es... No, no, no. Buenas tardes. Se fue. Entonces, este, no, hasta ahí no se puede llegar. Miren, un joven dice que la DNCD lo quiere obligar a que venda droga en el Ceibo. Y ya son muchas las denuncias que hablan de eso. De que precisamente la DNCD utiliza muchísimos tipos de las drogas que ellos tienen almacenadas para ellos vender. Entonces quieren que lo, los jóvenes, lo, jóvenes la vendan. Hasta ahí no se puede llegar. Hasta ahí no se puede llegar. Entonces, este, una cosa zurda, señor. Tenemos una llamada. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, un placer, hermano. Neto, es amigo tuyo que te está hablando. Ah, ¿cómo estás, hermano? Está bien. <ríe> Siempre veo tu programa Un programa bueno, bueno, bueno A la orden a la porque orden Porque tú eh, haces un programa Sin miedo, a mí me gusta la gente sin miedo Oye, ¿tú sabes que yo te creo decir? Sí Que siempre como tú son buenos comunicadores Hay que pensar Que en 20 años Que ha tenido el PLD Gobernando en este país Que ya estamos cansados, es mentira Que qué van a ofrecerle A este pueblo de San Francisco Macorís tanto que van como diputados, senadores, como decir, Víctor Romero, ¿qué proyecto de ley ha llevado a favor de nuestro pueblo de San Francisco de Macorís. ¿Quién diputado? No están haciendo nada ninguno, ni van a hacer nada ninguno. Así mismo porque es. Porque ya, ya, yo no puedo ofrecer más, porque en 20 años no han hecho nada aquí en Macorís, No han ofrecido nada. Los ofreceros de aeropuerto lo dos veces a en Macoría y no han he hecho nada. Así mismo es, ya tú lo dijiste todo, así mismo es. Y las poquitas cosas que se han logrado, las poquitas, han sido a base de huelga y de protesta y de muchísima lucha. Es una realidad. ¿Eh? Sí, ellos no, ellos no se conduelen de este pueblo. Es más, aquí ni los funcionarios, los presidentes, ni Leonel, ni Danilo, los funcionarios de aquí lo han respetado nunca. Agencia de Viajes Félix, agencia de Viajes Félix brindándole varios servicios importantes, entre otros, boletos aéreos, reservaciones de hoteles nacionales e internacionales, excursiones, cruceros, ferries, citas consulares, formularios. Agencia de Viajes Félix, ubicada en la 27 de febrero, número 48, frente a frente al Parque Duarte. Bueno, señores, miren, aquí tengo una... Nota de prensa, una invitación muy importante. Dice aquí, el patronato contra el cáncer del Nordeste. Señor Omar Peralta, a sus manos, distinguido colaborador y amigo. Después de un cordial saludo, me dirijo a usted para invitarle formalmente a la apertura de la semana de, del décimo quinto aniversario del Instituto Oncológico y de Especialidades del Nordeste, el próximo jueves, primero de agosto, donde presentaremos formalmente las actividades correspondientes a este en esta actividad se realizará a partir de las 7.30 artemiriano junto a los miembros de la junta directiva donde analizaré realizaremos un recorrido dentro de las instalaciones y finalizará con un desayuno para los colaboradores y pacientes del hoy anticipándole lo más connotados éxito me suscribo con sentimiento de elevada estima y distinción con suma deferencia Señora Patria Minaya, presidenta del Consejo Directivo del Oncológico, como se, se conoce el oncológico. Una llamada, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Omar? Bien, bien, gracias, escuchándola mejor. Una amiga tuya de Pontón, Omar. Ah, qué bien, dígame. Oye, Omar, nosotros, yo quiero que tú lo difundas por ahí, por ese canal, porque nosotros estamos pasando mucho trabajo, tanto con la luz como con el agua, y Napa manda a que den el agua a toda la persona, sí. y esos son a, su, a, a distinción del otro, a que otro lo manda, que le den el agua a fulano, fulano, fulano, y no dejan a la gente. Porque aquí en Puerto no es que hay gente millonaria y tienen algunos sistemas. Yo soy una vieja enferma y sola que tengo sistemas, Caramba. pero yo a mí no me dan el agua. Me a, Vienen a darla al, al frente y a los lados de esta parte y a mí me dejan. ¿Eh? Nosotros no tenemos agua ni Qué luz, barbaridad. Miren, no eh, está llevando quién nos trajo. No, yo lo Oye, sé eso, porque... Eso es una distinción que hay. Yo una lo sé. Es una distinción grande y nada para manda que den el agua. Pues undazo mundazo. Y ellos lo dan a quien le da la gana o más. ¡Qué barbaridad, a Dios mío! No, lo lamento mucho, lo lamento infinitamente, esa situación lo lamento, y vamos a luchar porque en todos los sectores que no está llegando el agua, que son muchos, tanto aquí, en San Francisco de Macorís, como en la misma Peña, Pontón, y otros sectores cercanos, el agua no le está llegando a la gente. El agua no le está llegando a la gente, y los pueblos no pueden vivir sin agua. Entonces... Toda la otra semana, ustedes vieron muchísimas llamadas de muchísimos sitios, de sitios que tienen un mes, 15 días, 20 días que no le llegue el agua. Y entonces lo más penoso es que las autoridades no se conduelen de eso, ni toman medidas de lugar. Pero ¿y cómo puede un pueblo? Y entonces no reciben respuesta, los funcionarios no hablan. Porque en vez de estar politiqueando y estar pensando en primaria, los que están gobernando debieran darle respuesta a esos problemas. Ahorita salen con una carita de yo no fui a buscar voto y tienen este pueblo seco y no le dan respuesta, no le dan solución a un problema que es de supervivencia, señores. Porque ¿cómo se mantiene un pueblo sin agua? ¿Cómo se mantiene? Entonces, ¿qué está haciendo Inapa? Inapa, den la cara, funcionarios, den la cara y háblenle a este pueblo. Pero la grande, lo grande del caso que ellos dan por respuesta el silencio interminable. Eh, los pueblos, mira, viene una huelga en la otra semana. Después no están diciendo el gobierno y las autoridades porque se la están comprando. Independientemente de que esos grupos que no tienen fuerza y que muchas veces la gente se mete a huelga hasta por miedo, porque le pueden romper, y aparecen unos tigres. Pero caramba, caramba den la cara, denle la cara a este pueblo No se escondan Ah no, ellos, ellos eh, ni nada dicen Ellos lo que dicen es que la hagan la huelga Pero el que pierde es el pueblo en definitiva Porque muchas personas inocentes pueden Pueden justamente eh, eh, fallecer Ser herido, ser apresado injustamente por la policía Y entonces las propiedades que se... Que se se destruyen las pérdidas que produce una huelga pero entonces los funcionarios no hablan si le hacen una huelga y, y la huelga toma fuerza los únicos responsables son ellos porque es que ellos no hablan buenas tardes buena tarde. bueno Bu dígame es José Delio que te habla de la Yaguiza. ah dígame la Yaguisa. Sí, Omar, ¿qué hacer una denuncia. Ah, adelante. En las últimas semanas han pasado aquí como siete, ocho casos de dengue. De dengue. Las autoridades de dengue, de niños internos con dengue, y las autoridades de la salud pública no han hecho caso omiso a esas situaciones. Creo que es preocupante que en una comunidad aparezcan ya no. siete, ocho casos. Adiós por eso es para meterse, Entonces, aterrorizarse. Quisiéramos a, través de tu, quisiéramos a través de tu programa hacer un llamado a salud pública para que tomen medidas en ese, en ese asunto, porque creo que es algo ya que hay que ponerle atención. Claro. Y muchas gracias, Omar. No, siempre es tuyo. Llámame cuantas veces haya algún problema en la Yagüiza. Llámame, no dejes de llamarme. Y vamos a aprovechar que ya el doctor Peralta está aquí y vamos a hablar de salud para que el doctor Peralta casualmente se haga eco de esa denuncia. Y utilice los mecanismos que tiene a, a su favor para que también salud pública y las autoridades que tienen que ver con ese asunto de dengue vayan a auxilio porque ocho casos de dengue en una comunidad pequeña como la Yagüiza es para uno. Además, el doctor Peralta le va a hablar. Ya, eh, vamos con Consuelo ya de, de último. Buenas tardes, Consuelo. Sí, buenas tardes, Omar, y buenas tardes a todos los televidentes. Todo decía hace un rato, Omar, que las autoridades hacen caso omiso cuando hay una huelga o cuando hay una protesta. Pero es que aquí hay un problema. No pueden hacer caso mientras el PLD son dos gallo en una gallera. Aunque hay otros, pero son Danilo y Leonel primero. Pero el caso no se queda ahí. En el PRD está Miguel Vargas y Chaguido. Que dice que va a rehacer, a, a, a, reacer, a, re, a re, reestructurar el PRD. Por en el PRM, ya no solamente Hipólito y Abinader, sino que hay también un muchacho, Wilton Arnoux. Y ellos están, sí. y, y del Partido Reformista, Amable formó otro, eh, Ito Bisonó tiene uno, sí, sí, sí, Kiki Antun sí. tiene otro. Entonces, ellos están. En, como el que está borracho en su círculo, matándose por el poder Así para poder sacarnos a nosotros con lágrimas de sangre lo que producimos. Porque somos lo, los de abajo, los obreros, los profesionales, los que llevamos adelante la y ellos se aprovechan de eso. Entonces, que ellos van a pensar? de que falta una escuela, de que falta un puente, de que falta una carretera, hacen el allante en el ánimo de conseguir votos. Pero no real y efectivamente que sienten eso para que la población viva de una manera digna, de una manera diferente, de una manera más justa sino que ellos están en su en su mundo de querer el poder para seguir enriqueciéndose de manera ilícita. Gracias y escúchame. No, gracias. Gracias a ti, Consuelo, tú, siempre haciendo aporte. Y a propósito, tú mencionaste un caso, pero ya es mañana. Algo que yo vi que Guido dijo de cómo operan esas mafias en el Ministerio de Obras Públicas y Obras. Mire, mañana yo les voy a contar una cosa que yo me quedé en perplejo. Pero mañana yo lo voy a contar. Vámonos a la pausa para venir a hablar de salud con el doctor Edgar Peralta Johnny que ya está aquí. Adelante, señor director.